Profesor Julio Coroto Montoya, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En este momento voy a presentar nuestro trabajo, la cual es Mejoro mis Relaciones Sociales a través de la Empatía. A continuación voy a presentar a mi grupo, la cual está conformado por Judith Molina Holgado, Flor Girón Sánchez, Romer Ventura Cuba, Tony Guarme Pacheco, Nicolás Martel Vargas. Siguiendo con la presentación de nuestro trabajo, voy a presentar algunas acciones que realizaron nuestro compañero donde muestran empatía hacia los demás. La empatía se trata de una capacidad que tiene una persona al relacionarse con las demás personas, o sea, entender sus emociones y sentimientos. ¿Por una capacidad? Porque no es algo que tengamos todas las personas, no todas las personas tenemos la capacidad de tolerar a alguien más en un momento que esté en crisis. En algún momento no sabemos entenderlos, no sabemos escucharlos, se nos hace difícil escuchar a alguien cuando está mal porque no sabemos qué decir, en cambio una persona empática siempre va a escuchar la opinión de los demás, sin importar si él piensa de otra manera, siempre va a escuchar el punto de vista de esa persona y siempre va a respetar las decisiones que tome, así él haya tomado otra decisión. Para finalizar con la presentación de nuestro trabajo nos despedimos con una frase, lo opuesto al odio no es la tranquilidad, es la empatía.